Hola bienvenidos a este nuevo video de Excel Mini Apps. Hoy les traemos una nueva mini aplicación. En este caso la denominamos búsqueda con hipervínculos o buscar B con hipervínculos. Eh, lo que vamos a ver principalmente es cómo usar la función hipervínculos de, de Excel. Esta función no es muy conocida pero es, es muy útil para puede ser muy útil para nuestras aplicaciones. Eh, hicimos eh, tres ejemplos para que vean la, la aplicación que le, puedes dar, que le pueden dar. Por ejemplo, aquí tenemos eh, como una, un formulario de búsqueda. Fíjense que introducimos un código, nos muestra un nombre. Aquí, fíjense, nos muestra un nombre. Pueden tener más campo esto, pero, pero esto es un ejemplo. Por ejemplo, otro código, nos muestra un nombre. Fíjense que aquí nos muestra un bingo. Y este vínculo en este caso que hace nos lleva a un rango. A un rango dentro de esta hoja o de otra hoja que nos interese. Por ejemplo, fíjense en este caso el rango marcado con esto. Si volvemos al formulario, marcamos otra, ponemos otro código, fíjense otro, otro vínculo que nos lleva a, fíjense, otra parte del documento que nos interese. Porque ahí está un dato, porque ahí hay algo que nos interesa. Como ven, esto es muy útil. Y aquí lo que hicimos es, por ejemplo, para no buscarlo con el código, buscarlo con el nombre. poner, por ejemplo, nombre 4. Y también lo mismo. De la misma manera obtenemos, mediante un vínculo, un, mostramos una celda, un rango, un dato de interés dentro de, de la hoja o de otra hoja. Bueno, esta es una aplicación. Todo esto se hace con la función hipervínculo. Ahora vamos a mostrar cómo se hace. Lo primero vamos a ver otro ejemplo que tenemos por aquí. En este caso no se trata de un lugar en documento, sino se trata de que tenemos una base de datos con, por ejemplo, un código. Acá siempre un código. Por ejemplo, en este caso eh, lo que mostramos... Son los artículos del blog Fíjense que tenemos la lista O la lista de artículos Lo que sería La página web Y fíjense que lo, lo que hacemos acá Es por ejemplo Para buscar un artículo Acá hicimos una validación de datos O lo podemos poner manualmente Y nos muestra el nombre del artículo Y nos da la posibilidad de Mediante un link Ir a ese artículo o a esa página de interés que, no, que nos interesa nos la redundancia probamos, lo, lo probamos de nuevo Aquí Con otro número Con otro link Y lo mismo Nos lleva a la página de nuestro interés Y aquí también Al igual que, el, que en, en el otro ejemplo Podemos elegir por nombre Y es lo mismo también el link podemos mediante el link acceder a la página y por último tenemos este ejemplo que sería como en este caso una base de datos de Ya aquí tenemos un formulario donde nos muestra el dato del cliente que nos interesa y aquí tenemos la base de datos bien aquí por ejemplo tenemos código nombre mail teléfono y aquí podemos tener por ejemplo eh, por ejemplo el acceso al, al perfil del Facebook una perfil ...de Linkedin, por ejemplo, o de alguna otra página profesional... ...y nos da la posibilidad de eligiendo, por ejemplo... Eligiendo. ...nosotros si tenemos en una ruta, en un destino, en una carpeta... tenemos ...le asignamos por el mismo nombre el código a una imagen de la persona... ...o del artículo del que estamos hablando... Lo que vamos a poder, podemos hacer es mediante un link, fíjense, mediante un link seleccionamos un, un dato y vamos a abrir la foto de la que estamos hablando. Puede ser un archivo, una foto, lo que sea. Y esto es muy útil para nuestras mini aplicaciones. Mostramos un ejemplo más. En este caso son fotos, puede ser un archivo de Excel, de Word. O el archivo que se desee, por ejemplo acá Tom Cruise. Nuestro cliente Tom Cruise, fíjense, queremos ver el expediente, la foto o el archivo relacionado a este objeto. Y fíjense, lo abrimos. Es muy útil. Y la ventaja en este caso es que es una fórmula. No hay programación, no hay nada. Es solo una fórmula que tenemos que conocer... Y ver qué variables intervienen para poder hacer estas aplicaciones. Ahora vamos a dar un pequeño ejemplo. Por ejemplo aquí voy a de cómo se hace esto por ejemplo voy a marcar una celda con esto, con este color. Vamos aquí mediante la función hipervínculo que se escribe así, hipervínculo. Fíjense me pide me pide dos datos. Una ubicación que yo lo que quiero hacer es mediante el vínculo que voy a poner en este lugar ir a esta celda entonces lo que lo que hay que hacer es primero voy a utilizar una ayudita por ejemplo para definir el, la ubicación yo necesito el nombre de, del documento actual y para obtener ese nombre puedo utilizar la función celda por ejemplo y por ejemplo acá en nombre de archivo, fíjense, me muestra esto, lo que me interesa, que es el nombre del archivo y el nombre de la hoja. Lo voy a copiar, lo voy a pegar. Esto lo, lo pueden hacer manualmente, si el archivo es siempre el mismo, lo hacen manualmente. Pero yo para no tener que tipear el nombre, lo que voy a hacer es voy a utilizar este dato sacado de aquí. Que también lo pueden utilizar para la aplicación y así cuando cambien el nombre del archivo no hay ningún problema y no le va a pasar nada a, lo, a la fórmula. Bien, entonces hipervínculo me pide la definición. Fíjense, le digo que está en la hoja actual, que es el nombre de la hoja. Buscar y en qué, fíjense en qué se la está, en la K, 9. Entonces le digo programación K9 y lo pongo entre comillas entonces así le defino la ubicación del vínculo y después le pongo por ejemplo un nombre descriptivo pre y ahí ya está fíjense qué fácil que es así de fácil miren con un link voy al lugar que yo quiero para este ejemplo lo que hicimos es claro en vez de utilizar el nombre de, de esta hoja Utilizamos la, el nombre de la hoja datos Lo que hicimos es concatenar Acá hicimos una concatenación Y lo y lo hicimos con un buscar B Como para que sea automático Y, si, y siempre que elija Aquí un artículo Como acá tengo la ruta de cada Dato Entonces lee esta ruta Y me, y me lleva al lugar que yo Identifique bueno. Ahora vamos a ir que, por ejemplo, a este caso, el caso más fácil, a este caso, que aquí vamos a ver cómo utilizar el buscar B dentro del hipervínculo, porque hasta ahora lo que vimos es de una forma resumida, cómo utilizar solo la función hipervínculo, pero también podemos usar para hacer esta clase de aplicación económica. Un pequeño formulario, un buscar B. En el buscar B fíjense cómo lo definimos, también es un hipervínculo, pero dentro de la ubicación del vínculo introducimos un buscar B para poder utilizar una, una base de datos como esta. Fíjense ¿qué hace el buscar B Valor buscado, le digo que busque el código dentro de esta matriz. Que busque ese código Entonces, le indico el número de columnas. en qué columna está el dato que me interesa. Por ejemplo, en este caso está en la columna, en la columna E, o sea, 1, 2, 3. Ahí está el vínculo que me interesa. Y luego, por ejemplo, para el nombre descriptivo, como aquí tengo el campo con el nombre descriptivo, fíjense que es otro buscador B para la parte de nombre descriptivo, pero con el dato, indicador de columnas en 4, que me busca para cada elemento esta descripción entonces ahí tenemos que utilizamos por un lado la función hipervínculo ayudada de la función buscar b para generar este fórmula y es lo mismo que hicimos aquí para que sea menos compleja la explicación la, la explicamos con el otro ejemplo pero es lo mismo aquí es lo que hacemos aquí fíjense está es la fórmula buscar b que nos relaciona el código y nos busca aquí en la plancha de datos Y lo mismo para el nombre descriptivo B. Ahora En este caso, en el caso de los archivos Yo en, el, en algún lugar del documento tengo que definir la ruta Donde voy a guardar por ejemplo el archivo o la foto Yo le recomiendo Para que sea fácil la aplicación que siempre como ustedes tienen un código, que que le pongan en el archivo o a la foto el, el nombre del código. El mismo nombre o el mismo código que utilizamos. En este caso es numérico de cuatro, cuatro cifras. Entonces ahí relacionan directamente con un número. Y lo único que tienen que hacer es hacer la concatenación. Fíjense, la hoja, clientes. El texto que le damos el formato, porque, porque esto es, es num, numérico con un formato de cuatro cifras. Y le decimos que es JPG en este caso. Y el nombre descriptivo le ponemos en este caso el mismo nombre. Pero le podemos poner, por ejemplo, aquí... También le podemos poner, demostramos la dimensión, por ejemplo, JPG. Entonces que hacemos así y nos lleva al archivo que estamos haciendo. Como ven, es muy simple usar la función, pero es demasiado útil, demasiado fácil poder hacer nuestras aplicaciones con esta función. Espero que les haya gustado, sigan el blog, denle me gusta, manito arriba. Hasta la próxima, saludos.